Hola, soy Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital y estoy aquí para dar arranque a mesa inaugural de la exposición Cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse una exposición retrospectiva de Ricardo Domínguez jurada por Molín Ríos y que se acompaña además de una batería de cosas primordialmente en línea más allá de la exposición y las piezas hay una publicación eh, riquísima va a haber eh, también performances proyecciones y caminatas guiadas, eso sí, offline, eh, para que volvamos a reencontrarnos y pues sin más, eh, la enhorabuena para el artista, para la curadora, para todos los colaboradores y el equipo del CCD eh, y para las personas que nos acompañan en esta mesa. Pues todos a este panel inaugural de la exposición retrocolectiva del trabajo de Ricardo Domínguez eh, con diversos colectivos y diversos individuos en diferentes áreas. Esta exposición lleva por nombre ¿Cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse? Eh, es un nombre bastante largo, lo pensé largo y tendido, la verdad, eh, pero me parecía que era visualmente, al menos a la hora de enunciarlo, un poco justo esa conversación de lo que el trabajo de Ricardo Domínguez, en colaboración con diversas personas, eh, ha revelado y ha reflejado pues, en, los últimos, en los últimos años, ¿no? tanto en cuestiones prácticas como en cuestiones estéticas y, por supuesto, sociales y políticas. Eh, para el panel del día de hoy nos acompaña por aquí Ricardo Domínguez, nos acompaña Fernando Monreal y Mariana Botell, quienes nos van a estar eh, pues compartiendo un poco de estas perspectivas que tienen sobre este transitar, de lo que ha implicado esta serie de colaboraciones y sobre todo las conversaciones que se están teniendo desde al menos ¿no? finales de los 80, principios de los noventas, con relación al uso de herramientas digitales y casi más particularmente con las capacidades que ha tenido o ha revelado tener el Internet y, por supuesto, todos los cambios que esto ha implicado pues, en los últimos años junto con esa, eh, pues digamos, extrañísima renovación y update eterno de las herramientas eh, pues, digitales. Eh, esta exposición, que tuve el gran gusto de curar para la zona intermedial del Centro de Cultura Digital, pues tiene en realidad tres capas digamos, de conversación central. ¿no? Una de ellas tiene que ver, sí, con regresar o traer a la vida digital, en este caso, eh, dos piezas. Eh, una de ellas es Floodnet, la otra es la herramienta transfronteriza para inmigrantes. Ambas, eh, pues una colaboración entre Ricardo Domínguez, el Electronic Disturbance Theater, y evidentemente varias comunidades que se han sumado a esta conversación y que han utilizado incluso estas herramientas para potenciar otro tipo de actividades que no necesariamente eran las que estaban enfocadas inicialmente dentro de estas piezas, y que al final creo que esa es la gran gran capacidad que han tenido para expandirse en el tiempo, pero también muy literalmente en el espacio. Y por otro lado, hay un diagrama dentro de esta exposición este diagrama es una conversación amplia, Ricardo no me dejará mentir, eh, de explorar su archivo personal, eh, que va desde, por supuesto, un montón de memorias específicas de proyectos, performances, piezas, exposiciones, desarrollos muy concretos o activaciones muy concretas, hasta eh, recuerdos más personales hasta memorabilia de algunos eh, pues lugares, o eventos, anécdotas, testimonios, notas eh, y toda una exploración de cómo se van desdoblando también estos proyectos, no solo en la web, sino también a través de pues, otros nodos que más bien estos nodos se revelan como personas. ¿no? Y si bien, por supuesto, no, no me encantaría muy literalmente leer el texto curatorial, creo que eso pues bueno, va eh, pues un poco aparte dentro de esta navegación, a la cual, por supuesto, les invito que se unan, eh, pues creo que a mí me parecía muy coherente iniciar todo este trayecto con la frase, todas las máquinas son máquinas para viajar en el tiempo. Eh, de alguna manera... Si bien sí estamos viendo muchas veces, al menos en estas piezas, en la exposición, una especie de eco de aquello que sucedió hacia finales de los noventas y que vemos hoy revelarse pues, de otra manera y crear otro tipo de tejidos, al mismo tiempo, en, dentro de esta misma edad de archivo y de diagrama, me parecía pues, muy peculiar pues, ese ir y venir de la acción de el zoom in y el zoom out, ¿no? de acercarnos y de alejarnos a ciertas conversaciones que pareciera vuelven a brotar una y otra y otra y otra vez y que definitivamente son síntoma de un escenario que pareciera no solo repetirse, sino de alguna manera enraizarse en diferentes espacios. que Creo que por ahí también van pues, muchas de estas conversaciones que creo que se van a potenciar hacia el panel el día de hoy. Y pues bueno, finalmente sumada a esta exploración de archivo y a estas piezas que existen eh, pues en su formato en línea, que naturalmente es donde se desenvuelven, eh, también hay una publicación que lanzaremos un poco más adelante, hacia inicios de diciembre, de la cual tanto Fernando como Mariana eh, pues han sido partícipes con una, eh, pues un enfoque y una perspectiva eh, pues, bastante única y que me parece, sobre todo, a una conversación al día de hoy, eh, pues, importante poner junta y sobre todo reexplorar, eh, pues, en 2021, ya a finales de 2021, observando, por supuesto, todas las consecuencias que ha traído, pues, esta, no sé si ya digitalización for forzada de la vida y del todo, casi, ¿no?, eh, y pues todas las implicaciones que eso tiene en un nivel que va desde la accesibilidad hasta, por supuesto, la manifestación de los afectos. Y precisamente en esa manifestación de los afectos corporal y la presencia, me gustaría darle eh, pues palabra a Ricardo, quien creo que justo dentro de estas tres áreas um, pues ha logrado generar una diversidad de conversaciones y de prácticas que, que movilizan un montón de preguntas, sobre todo, ¿no? y que creo que al final ahí es donde se coloca pues la potencia de, de su obra. Um, sí. sí. gracias, Dorin. Uh, es un placer estar aquí con mi colega uh, revolucionaria, uh, Mariana, de muchos años, y Fernando, que te conozco uh, por primera vez en la pantalla, y bueno, Dorin que hemos... Uh, Trabajado en asemblar esta matriz performativa, uh, el archivo, que es uh, lleno de cosas uh, microgestos y macro uh, estrategias al mismo tiempo. Pero una de las cosas que de veras me gusta del uh, el momento en que lo estamos uh, uniendo aquí digitalmente es la celebración de Uh, el día de los indígenas, indígenas, indigenismo uh, mundialmente, especialmente aquí en los Estados Unidos, uh, la celebración de um, la comunidad humana, ¿verdad? Uh, People's Day, uh, que es una cosa muy importante tratar de hacer esa um, ese momento en que el cuestión de zapatismo para mí, en la cuestión de zapatismo digital, uh, la cuestión de uh, indigenismo en cuestiones de mensajes del futuro, intergalácticos, intergaláctics, que uh, asembló para mí uh, los gestos de desobediencia civil electrónica, uh, gestos de Uh, tratar de cambiar los modos de código, uh, a reconocer los cuerpos en la calle, ampliar los cuerpos de la calle y también reconocer la historia, el enfoque y la visión de comunidades indígenas, uh, especialmente como en las comunidades en uh, Chiapas y uh, la, el sentido poético que también es parte de este trabajo. Y estaba pensando de cómo comenzar y quería ver a este momento un poco un, un momento de reflejo que a mejor tiene sentido de esta cuestión de cómo se puede ver un gesto uh, muy acerca zoom zoomen y al mismo tiempo zoom out y la cuestión de cómo hacen diferentes conexiones los zapatistas en, te, en terrenos uh, eh, en el mundo y ahorita estoy en conversación con un grupo en San Francisco que son parte de una comunidad uh, muy largas a uh, uh, lo que se dice uh, y Mariana me puedes ayudar en, en cómo qué uh, palabra uh, uh, abolition work contra prisiones uh, no sé uh, no sé cómo se dice abolition pero son ah, contra prisiones, ¿verdad? Y bueno, y comenzaron a trabajar a reflejar que sería abolición de abolición. De, sí? del, del sistema carcelario abolición uh -huh. de las prisiones. Ah, sí, gracias. Es exactamente eso. Y comenzaron a reflejar sobre uh, qué uh, los zapatistas uh, han hecho. Y entonces voy a enseñarles un poquito de un proyecto que Apenas comenzó hace unos meses y um, a ver si se puede ver aquí. Um, y este es uh, no los puede dejar hasta adentro porque adentro es donde se está asemblando el gesto que va a ser uh, importante. Y ustedes saben que, bueno, las plataformas del capitalismo ahorita eh, se son extractivos, ¿verdad? Uh, toman el cuerpo digital, toman la materia del terreno de Chiapas, el, el, lo extractivo, y usan esta información del cuerpo digital para colocarlos, investigarnos, um, aunque no sabemos, ¿verdad? Entonces, uh, lo que estamos haciendo con este proyecto va a ser asemblar un uh, sistema comunitario donde... Um, Uh, investigamos uh, las um, act act act actividades de Homeland Security, de uh, US uh, Border Custom uh, también, y podemos entonces encontrar qué policía uh, hizo esto, qué personaje uh, en, en Homeland Security hizo esto. Uh, podemos como el, el, la historia de The Black Panthers, que se llama cop watch, donde los Black Panthers uh, se enfocaban a ver qué estaban haciendo los policías. Entonces esto va a ser un mismo tipo de proyecto electrónico y uno tiene que entrar. Pero nomás quería enseñar que la actividad uh, que estaban asemblando uh, es leer uh, los gestos zapatistas para tratar de entender uh, para ellos mismos Uh, que estoy en comunicación con ellos uh, para comenzar a tratar de um, reconocer um, cómo trabajan uh, la comunidad zapatista y tratar de traducir diferentes métodos que también son estéticos, poéticos. Uh, y esto es algo que está haciendo ahorita y es asemblar la historia de Black Panthers Copwatch la, uh, y, um, los sentidos de análisis zapatistas y también usar estos uh, sistemas de nuevas plataformas creados por la comunidad uh, contra el sistema carceral. Uh, así que quería uh, reconocer que los zapatistas uh, siguen uh, uh, dando clases uh, de cómo pensar en áreas que a mejor um, Uh, hacen más amplia uh, en los zapatistas y, la, y el zapatismo uh, en, en un modo que estas comunidades que están enfocadas en un área como la, la cuestión de uh, abolición uh, de carceral pueden uh, estudiar lo que están haciendo los zapatistas, uh, así como pasó 94 para mí. Bueno, um, allí paro y le doy uh, abrazo y mano a Mariana y a Fernando. Así que, bueno, le, no no conozco mucho tu trabajo, Fernando, así que mejor me puedes dar un poquito de tu análisis o cuestiones. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá con Ricardo, con Mariana, con Dorín. Um, eh, a mí me gustaría acercarme un poco a, a reflexionar acerca del trabajo de Ricardo y, y, y sobre todo de las, de las piezas, o de los proyectos que se presentan ahora, un poco eh, desde dos, dos momentos o dos perspectivas. La primera es eh, en el contexto de cuan, cuando yo conocí a Ricardo, eh, Ricardo no me conoce, pero yo estaba en el público en una charla que él dio en el Centro Multimedia, eh, Hace ya muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Multimedia, el cenar un, un conjunto, un, un lapso de, de cinco años más o menos, y ahí tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Ricardo. Eh, entonces me gustaría hacer una, una breve reflexión, eh, si, si, si me permiten, ahora y después quizás de que ya eh, Mariana eh, eh, también participe, eh, me gustaría hacer un segundo comentario eh, la primera primera intervención el, eh, es sobre eh, cómo es que creo que se leyó el proyecto de Transbord in, Immigrant Tool en, en el marco del de, eh, centro multimedia, en el marco de ese importante festival de artes electrónicas y video que se generó en el CENART y que eh, durante muchos años pues, fue eh, el, la plataforma de exhibición de prácticas que acentuaban, digamos, la presencia de las tecnologías electrónicas y digitales. Y lo, lo quiero traer a colación porque me parece muy curioso que eh, cómo, cómo se, le, se leyó ese proyecto en el marco de una institución eh, que pues era fuertemente eh, neoliberal, una institución eh, arraigada el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Conaculta, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, Creo que vale la pena... Eh, señalar algunas notas, ¿no? eh, Recordemos, quizás un poco para, para el público que, que estará escuchando, que Transborder Immigrant Tool se, se formó parte, digamos, del segundo festival internacional de artes electrónicas y Video transitio, ¿no? eh, que tenía por título Fronteras Nómadas eh, y que fue realizado en el invierno de 2007, ¿no? Es un, es un año, eh, digamos, una década en México que tiene una serie de connotaciones muy importantes, eh, por ejemplo, el hecho de que eh, había llegado eh, un gobierno panista desde el 2000, ¿no? que modificó las políticas culturales, eh, unas políticas culturales que habían se habían generado en, en la última etapa del priismo, eh, eh, el propio Conaculta era producto de eso, el propio Centro Nacional de las Artes, el propio Centro Multimedia. ¿no? Eh, este festival se, se articuló en función de tres, de tres eh, conceptos, el concepto de frontera, el concepto de nomadismo y el concepto de comunidad, y se trató de leer este proyecto desde ahí, ¿no? Pero eh, para no eh, para tratar de ser como muy concreto y, y, y que se haga más una conversación, a mí me llama la atención de que eh, cómo este proyecto fue premiado, eh, y fue premiado en un discurso que me parece que contradice el propio espíritu del proyecto. Se, fue, premiado, fue premiado en un discurso celebratorio, eh, en un discurso que planteaba la posibilidad de comunidades transnacionales, que planteaba eh, una utopía de sociedades interconectadas, ¿no? El nomadismo, eh, las fronteras eh, imaginarias, etcétera, y eh, sobre todo que hacía de la tecnología, esto creo que es algo importante, el factor preponderante en, en el marco de esas posibilidades. ¿no? Es, esta idea de, del arte digital noventero que, que planteaba precisamente la tecnología como, como una posibilidad para la construcción de otro tipo de sociedades, de sociedades eh, que pudieran tener eh, una independencia incluso de, de las, eh, los imperativos de, de la realidad de los estados, etcétera. El propio Net Art que, que conocemos en la historia del arte tenía un poco ese espíritu ¿no? de, de pensar que, que el ciberespacio era un, un lugar donde se podían eh, romper estas estos eh, imperativos de realidad que encontrábamos en, en el arte, en el museo, etcétera Entonces, eh, creo que en ese sentido, eh, la lectura que se hizo fue una lectura... Eh, marcada por esta esta idea del Second Life como un espacio de interacción, de comunicación, de, ¿no? Y, y creo que eso, eh, al menos como yo entiendo el proyecto de Ricardo, eh, contradice precisamente la propia naturaleza o el propio espíritu de, del proyecto de Transbord, porque eh, si bien... Eh, o creo que una de las cosas que, ya, ya lo dirá Ricardo, pero una de las cosas que me parece que precisamente alejó a Ricardo de Crítica la Ensemble es esta idea de que había que salir a las calles, es decir, de que había que eh, llevar eh, las premisas del ciberespacio al espacio público, ¿no? al espacio físico, al espacio real, eh, al espacio híbrido que se mueve entre lo digital y la presencia tangible, eh, y me parece que en el en el contexto del México, eh, que estaba eh, pues muy embotado en esta, en esta cultura de las nuevas tecnologías, ¿no? de, del arte digital eh, eh, que se estaba posicionando en México a nivel institucional, eh, me parece que la lectura que se hizo de esta obra fue una lectura que responde más, o respondía más a los intereses de una narrativa eh, mucho más neoliberal, es decir, mucho más cercana a los intereses del CONACULTA, una institución fuertemente marcada por, eh, por las directrices, por ejemplo, de eh, hacer de la cultura un, una mercancía, ¿no? Y nada más como para cerrar, ya, si, si les parece, en un segundo momento hablaría yo de, de la propuesta que yo hice en el texto para esta publicación, eh, nada más señalar que... Eh, es, es muy interesante, por ejemplo, cómo eh, este proyecto de, de bueno, los, los proyectos que se presentan en la exposición, ambos dan cuenta de una actualidad eh, que, que incluso se puede, puede ser leída desde este momento postpandémico. ¿no? Es decir, creo que son proyectos muy actuales y en eso me, me gustaría abordar más en, en la segunda parte de, de una participación. Entonces le cedo la palabra a Mariana. Sí, gracias Fernando. Es una cuestión muy importante, ¿verdad? El contexto de México y cómo se refleja en este proyecto. Siempre se me hizo ese momento muy interesante porque también el premio se me lo presentó la embajadora de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso uh, y eso esa condición Sí, uh, para mí me dio mucha risa, pero al mismo tiempo el contexto del momento panista y uh, tecnocapitalista uh, fue um, la plataforma que hizo la presentación. Y bueno, sería interesante saber más uh, del contexto que tú estás viendo eso, Fernando, porque yo llegué así como, bueno, af de afuera. Y nomás comencé un poquito de entender el momento, ¿verdad? Así que ese contexto es muy importante y extraño al mismo tiempo. Gracias, Fernando. Hola, Mariana. Hola, excelente. Sí, es un verdadero placer estar aquí en la presentación del de, eh, panel inaugural de la, de la exposición y la publicación, que es algo que a mí me parece importantísimo, precisamente para tratar de hacer quizás este, memoria sobre cómo ha habido una suerte de dislocación de nuestra noción del tiempo en sí, ¿no? En relación con lo que sería la, la historicidad real de las prácticas de Ricardo en sus múltiples este, manifestaciones y, y conjuntos y este, eh, grupos, a través de las cuales él ha estado siendo una persona que en mi opinión es absolutamente central en precisamente entender ese momento este donde eh, las estas nuevas tecnologías este toman un, un, un lugar este central de claro en nuestra vida no fue algo que, que de alguna manera este, tuviéramos opción porque yo por ejemplo que soy una persona que nunca nunca las he disfrutado y nunca he tenido ningún tipo de este, entusiasmo um, este eufórico por ella, sino todo lo contrario, este creo que específicamente para la articulación del arte y la política, este la, la exposición, la publicación es una posibilidad importante de ser una especie de arqueología de cómo se vino a formar esto que llamamos ahora el net art o el espacio de, de un arte este, desmaterializado que existe en las redes y hasta qué este punto el trabajo de Ricardo estuvo siempre al frente, no como un, pro, este, un las personas que realmente sientan los precedentes y avanzan en esta dirección, pero lo avanzan de una manera muy crítica y lo que no sé cómo llamar, quizás lo llamaría una especie de extractivismo este, invertido o una especie de contrainsurgencia este, contra la tecnocracia. Para mí el trabajo de Ricardo realmente este, está en, una, en un espacio donde hay una, un juego entre precisamente las formas este, más tradicionales de la vanguardia en su sentido dadaísta, de negatividad crítica y un, y un sentido de desmaterialización y desespecialización del arte, no sé cómo llamarlo, como una especie de, de momento en el que el arte se vuelve la vida en sí misma, y estas formas tecnológicas que están con, constantemente siendo este, extraídas del aparato militar capitalista para ser distribuidas socialmente con una función política clara, militante, y dando agencia y al mismo tiempo creando cuerpo para el espacio donde, de manera muy importante yo creo, el imaginario de lo indígena y la realidad de lo indígena como lucha política precisamente dio la, la, la pauta o llevó la tutela. Es decir, creo que lo importante aquí es que Ricardo creó una especie de, de, de, de ciberfuturista zapatismo y sí lo fue creando y construyendo de manera muy importante desde abajo y a la izquierda. Entonces, estas prácticas sale, eh, de, de, voy a hablar en este momento más como el Electronic Disturbance Theater, aunque sabemos que está el Critical Art Ensemble y, y que hay una especie de procesión o evolución de un momento a finales de los 80 al momento de los 90, se gestan y apuntalan en un lugar clave para, como un lugar clave, en mi opinión, para iluminar nuestro entendimiento de las contingencias de transmutación, de las relaciones entre performance, cuerpo, sujeto político y territor territorialidad en el ciberespacio. Lo quiero llamar como un arte de contingencia, no como un arte de celebración utópica. Yo estoy completamente con Fernando, creo que es un muy mal entendimiento entender el trabajo de Ricardo como si fuera una especie de celebración neoliberal capitalista de la tecnología como este momento de mediación absoluta entre los sujetos que precisamente aniquila el espacio social como tal y la capacidad de la agencia política como tal y creo que el trabajo de ricardo va a contrapelo y en contrasentido de eso entonces a contrapelo de la lo que podríamos llamar la literalidad de la mayoría de las formas de arte cibernético que tienden a ilustrar el fortito y desigual. Lo importante aquí es que es un, una relación desigual o un encuentro desigual entre cuerpos y máquinas. Es decir, la sobreimposición de la subjetividad y la tecnología como una especie de relación de dominación. El EDT, el Electronic Disturbance Theater, se caracteriza por una operación crítica en los espacios cibernéticos que cuestiona la noción misma de, in, de incorporación, desmaterialización y encarnación como un conjunto de posibilidades materiales. Y aquí voy a insistir que el trabajo de Ricardo tiene una base materialista, este, que es, en mi opinión, una de las, la, de las que lo apuntan o lo sostienen, para la emergencia de nuevas formas de agencia política. Podemos adelantar que las claves de la insurrección indígena zapatista informan las prácticas del montaje y la performática del Electronic Disturbance Theater. Y estas claves, en mi opinión, en una lista mínima para empezar, serían la noción de autonomía, colectivización, comunidad y comunalismo que es un concepto que creo que es muy importante, así como la noción de autogestión y territorio. Las, terris, las estrategias de expropiación y abuso, y voy a insistir, creo que el trabajo de Ricardo abusa las formas tecnológicas. No es que las celebre, sino las utiliza y las de alguna manera las deforma. Para mí el trabajo de Ricardo es parte de lo que yo llamo los géneros impuros de las neovanguardias, de finales de, del siglo XX y principios del siglo XXI, particularmente rascuache, particularmente complejas, parrocas, en precisamente apuntalar muchas temporalidades y muchas territorialidades para generar realmente esos momentos de abuso a las estructuras de poder y de transformación de ellas, donde estas son de alguna manera expropiadas. Es un momento que yo... Consideraría que tiene mucho que ver con una noción de comunidad y comunalismo, en el sentido de que lo que importa son las prácticas comunitarias y cómo se conforma la comunidad, y también donde entendemos que el eje político para entender, siguiendo las nuevas formas de la antropología mexicana, para entender... Eh, lo indígena de una, desde una perspectiva que no es la europea y que no es la, desde la autoridad del antropólogo o la autoridad del Estado, es un comunalismo donde lo importante y lo central es precisamente cómo la comunidad es la que marca la pauta y organiza lo que es necesario para las luchas de resistencia y agencia política de esa comunidad. Entonces, um, perdón, es que estoy viendo un poco mis um, notas para no perder el hilo de ciertas cosas que sí me importaban este, marcar. Estas estrategias de expropiación y abusos de los instrumentos de las tecnologías de, de, digitales toman un giro radical en las prácticas artísticas que Ricardo ha llevado a cabo en sus múltiples personas y conjuntos o ensamblajes colectivos donde la pregunta fundamental de la presencia en los medios cibernéticos se torna en una acción colectiva y politizada. Y para mí esto es lo que es importante. Lo que es importante es que todo el trabajo de Ricardo siempre fue la manera en que el, el cuerpo social como tal, o la comunidad como tal, y en este caso el imaginario y el espacio y la materialidad de la comunidad indígena como tal en su resistencia, precisamente de repente irrumpe en el espacio, que de alguna manera está negado, porque siguiendo los últimos comunicados fantásticos de este, los zapatistas, que en su viaje ahora que, llevaron, que llevan en Europa, están hablando de ellos como precisamente un, un, un, una entidad que es extemporánea. Entonces a mí lo que me, me importa mucho es esta noción de lo extemporáneo, que de repente pasa a lanzarse o proyectarse a un espacio de futuridad absoluta. ¿no? Hay una especie de futurismo de lo extemporáneo, o si usáramos el diagrama marxista clásico, sería donde las formas residuales, ¿no? O que son entendidas como residuales, la cultura campesina, la cultura indígena, la noción de comunidad en en los pueblos que han sufrido toda la violencia epistemológica de la conquista y donde estas tecnologías normalmente implica esa promesa de muerte, esa promesa de destrucción absoluta, ¿no? Si hay una revolución industrial, después hay una revolución cibernética y lo que pasa es que cada una de esas revoluciones amenaza ese espacio. Y yo creo que el trabajo de Ricardo lo que hizo fue precisamente generar una especie de... De, de, de momento en donde se proyectaba una especie de noción de otra tecnología que venía precisamente de esto que era considerado residual y se vuelve lo emergente. Y precisamente para volverse lo emergente en el sentido del futuro, empieza a realmente sesgar o este, digamos este, minar, la palabra sería minar, ¿no? Todas las formas dominantes de esta tecnología. Entonces, este. Todo esto, y ya para acabar esta primera intervención y seguir la plática, nos remite a este trabajo, el del Electronic Pistol Theater, el trabajo de Ricardo, en sus múltiples personas y manifestaciones y avatares, como um, precisamente el espacio donde se ha formado históricamente la, la posibilidad, al menos para mí, de conceptualizar y accionar el cuerpo social, como una colectividad política y militante que se materializa en el espacio electrónico. Y esto siempre, quizás sería importante hablar de ello, ha sido de manera, si no ilegal, porque siempre fue pública y abierta, sí si de manera peligrosa y por lo tanto de manera perseguida por las fuerzas precisamente policíacas del capitalismo, del capitalismo como precisamente esta máquina que ahora este, ha utilizado estas tecnologías para generar procesos de enajenación y desactivación aún más serias y precisamente quizás el proceso de desmantelar el socios como tal y desmantelar lo social como tal, que es el momento en que estas tecnologías empiezan a tornar fundamentalmente en un espacio de vigilancia y control completo, que es este momento en función del de pretexto de la pandemia. A mí me interesa mucho lo que Ricardo presentó ahorita, donde una vez más el zapatismo entiende estas tecnologías, las, las, las apropia, las contraextractiviza, de alguna manera, no sé cómo llamarle, para hacer la vigilancia de los vigilantes. Entonces, a mí me importa mucho esta lógica, y es una lógica que yo considero que Ricardo viene de una tradición que en realidad tiene muy poco que ver con los las utopías tecnológicas o los positivismos científicos y que se, se, se basa de conocer a Ricardo de muchos años y de trabajar muy cercano a él y de verlo cómo acciona en una especie de teatro del absurdo. O sea, hay una, una lo que yo llamaría un, un regreso a la vanguardia negativa crítica de principios del siglo XX, donde lo que se trata precisamente es de un espacio de, este, radical, este, parodia de la conciencia misma del espacio, ¿no? del arte o del espacio de la tecnología, como lugares de especialización desde donde en realidad este, discursos de, de dominación este, han tenido ¿no? mucha injerencia y funcionan de una manera como máquinas colonizadoras. Entonces es como una máquina de decolonizar, de decolonizar una máquina donde el extractivismo es contrarrestado con un momento de expropiación. Y estoy pensando en expropiación como la noción de reforma agraria, ¿no? de tomar la tierra y regresársela al, a, a, a, al pueblo, regresársela a los campesinos, regresárselo a los indígenas. Entonces creo que hay para mí, lo que es muy importante el trabajo de Ricardo es precisamente que va a contrapelo de precisamente todo este optimismo neoliberal, celebratorio, globalizante en el sentido de contra los espacios de contrato social y socialización específica y local, que es la historia este, del capitalismo. Entonces yo aquí lo quisiera dejar ahorita, ¿no? Como una primera intervención de los puntos que yo celebro muchísimo y por eso estoy realmente emocionada con la con la exposición y la publicación y quizá pasar a, a, a la conversación con Fernando y con Ricardo. Muchas gracias, Mariana. Eso era, uh, una, como se dice, un, un, un sistema cartográfico contra la cartografía del, uh, del capitalismo. Y, y ese es el, el, el sentido de la vanguardia, y que también es parte del discurso, creo que Fernando estaba explicando, que en, si uno ve el, el nombre del grupo, el Teatro de Disturbio Electrónico, uh, los panistas, por el momento, tenían uh, una visión de qué se podía asemblar en términos de lo electrónico. Electrónico era la cosa que, los, que era fascinante a ese momento, creo, Fernando. Pero el disturbio, que, que es parte de, creo que Mariana está también explicando, es ese momento en que uh, uh, yo tomo la palabra de Frederick Jameson, uh, que dice anti-utopianism, anti, uh -huh. uh, anti anti utópico porque al mismo tiempo que el disturbio uh, es contra la utopía de lo electrónico, al mismo tiempo no quiere dejarlo anti anti uh, utópico, no quiere dejarlo. Y eso es parte de la vanguardia del el teatro para mí, del gesto. Y, y creo que parte de, el, de la cuestión de la matriz por formativa es que sí han tratado los diferentes colectivos con que he trabajado de hacer esa dis, dis, dis, dis, Dislo, dislocación discol, sí, de, de, de cada esas palabras de lo electrónico de, y del teatro con disturbio. Y eso es lo que entonces causa que el gobierno de los Estados Unidos ve este gesto como ciberterrorismo. O en México en ese momento panista lo ve como pancapitalismo. O en otro momento se ve como la vanguardia que puede uh, comunicarse con la historia del arte en diferentes modos, pero al mismo tiempo siempre se asembla con lo que estaba explicando Mariana claramente, la cuestión de uh, la voz uh, de tierra y libertad que la comunidad indígena ha dado um, para uh, el sentido um, ético y estético para mucho del trabajo. Uh, bueno, ahí paro, pero um, es... Uh -huh. Yo sí quería ahí apuntar algo, porque estoy seguro que Fernando tiene varias... Pero esto que dices de tierra y libertad, en trabajar el texto, para mí es tan importante como, claro, todas estas intervenciones en términos de la construcción de, muy al principio y muy como el antecedente de un arte cibernético, y sobre todo en su dimensión política y social, y sobre todo en la capacidad que tuvieron de desarrollar, de hecho, las, las, el Floatnet y los, los instrumentos propiamente de, de eso. Para mí, un referente importantísimo para el trabajo de Ricardo, como una historia, pero ya una historia aún más vieja, es... Teatro Campesino de Luis Valdés, ese momento tan importante en el arte chicano, donde hay un teatro callejero, un teatro militante hecho con lo, la, el, el Unit uh, Farm Workers Union, uh, Union, o sea, para los trabajadores asalariados agrícolas, no en el momento de los derechos civiles, y donde van en, los, en las plataformas de los camiones, precisamente haciendo las alegorías de Zapata y las alegorías de la revolución agraria. Y esto se vuelve realmente un momento importantísimo en la historia de la articulación del arte y los derechos civiles en Estados Unidos, y constituye de una manera el momento de emergencia de lo que es el arte chicano como tal. Para mí Ricardo, y el trabajo de Ricardo, y esta noción del electrón del teatro este, electrónico del disturbio, tiene tanto que ver con esto, está tan en esa raíz, que precisamente es ¿sí? un momento en el que entra ya cuando estas tecnologías están ahí, pero digamos que metodológicamente o estratégicamente o estéticamente o en términos de su discurso como, como vanguardia social o como un momento para socializar las vanguardias del arte, Ricardo obedece a ese principio, el principio de que lo que importa con el arte es socializar los experimentos de la vanguardia estética y que usarlos en esa socialización como un momento de colectivización y de activación política donde precisamente estos agentes políticos totalmente borrados del discurso dominante y por lo tanto borrados del discurso del arte, ¿no? que siempre corresponde al poder y a lo dominante, aparecen. ¿No? los asalariados agrícolas en Estados Unidos o los indígenas zapatistas en Chiapas, para precisamente re, re, reapropiarse del imaginario. ¿No? Entonces yo, curiosamente, sí escribí un libro. Yo y Ricardo nos conocemos de mucho tiempo y hemos estado muy cerca en nuestro trabajo, porque precisamente he estado en los márgenes... Y en la intersección con estos movimientos, pero mi, mi, mi libro se llama Zonas de Disturbio, Espectros del México Indígena en la Modernidad. Entonces, lo que era muy interesante de esta noción de precisamente un disturbio antiutópico, en el sentido de que lo que cargamos es un profundo cuestionamiento crítico de la noción de progreso y modernidad, que excluye ¿no? a los trabajadores, a los indígenas y a todos esos otros sujetos subalternos que están a los márgenes del discurso dominante. Entonces, perdón, Fernando, te lo dejo porque creo que tú ibas en esta línea ya de manera muy concreta a la historia local de la concepción en México, ¿sí? de lo que es el arte electrónico, pero sí quería hacer este apuntalamiento de que Ricardo viene de esta tradición chicana y que el, el teatro campesino, ¿no?, es un referente que en mi opinión es súper importante para cómo precisamente de ahí Ricardo es como la siguiente generación de ese tipo. Sí. Bueno, te iba a decir, Mariana, cuando es parte del archivo que de veras no está uh, existe en el momento que están haciendo, estamos haciendo ahorita, pero sí como actor uh, chico entrenado en el sistema de, de teatro clásico. El teatro campesino era uno de esos momentos cuando estaba joven y actor que reconocí un, un proceso de agiprop, uh, uh -huh. de teatro político, que se hizo muy importante para mí. Así que uh, sí, para mí la matriz formativa del teatro de disturbio electrónico, teatro, tiene un reflejo para mí con el teatro campesino, sí, claramente, y eso es importante. Eh, Fernando, perdón, te iba a dar la... Sí. Bueno, yo, yo eh, diría dos cosas. La primera, eh, un poco para contestar algo que me preguntaba o que comentaba eh, Ricardo. Eh... Es el asunto de lo electrónico y lo digital en el discurso, digamos, de, de las políticas culturales en México, que es, eh, si uno echa una mirada a estas políticas culturales, ya desde la, desde la época, por ejemplo, de, de los años 90, eh, y de, de, de cara al, o, o vista en el contexto del TLC, por ejemplo, el, el tema de lo digital y lo electrónico es, es un negocio bastante rentable para los estados, ¿no? Es decir, la, la, la producción audiovisual en México se vuelve eh, excesivamente eh, enriquecedora a nivel de, de eh, mercado y creo que eso también tiene alguna incidencia en los discursos que se construyen de esto que se designó a finales de los 90 como artes electrónicas y artes digitales. Eh, y eso creo que fue eh, algo que no dejó ver eh, precisamente estas capas de las que habla Mariana eh, yo señalaría algunas, un poco tratando de, de poner a dialogar la, la, los proyectos de, de Ricardo con esta, esta comunidad, digamos, de, de artes electrónicas y digitales, que, que no, no necesariamente son celebratorias, pero que algo que me parece muy interesante, por ejemplo, de Transborder, Inmigrant Tool, es que creo que sí desmonta el mito del ciberespacio como algo, como una, un territorio desmaterializado, que es algo que se veía mucho en, en las narrativas de los años 90, ¿no? El, el ciberespacio, lo digital, como espacios paralelos, desmaterializados, en donde la posibilidad era mayor que los espacios tangibles, físicos. Y creo, eh, un poco siguiendo digamos el hilo de ideas que planteaba Mariana, a mí me parece que, que efectivamente lo que hace eh, los proyectos de Ricardo... Y, y metiendo el fenómeno de la performatividad, metiendo el fenómeno del territorio, ¿no? metiendo eh, el, ferro, el fenómeno de los cuerpos, o el tema de los cuerpos, es romper con estas utopías. Por eso a mí me parecía interesante iniciar hablando de ellas, porque creo que algo que fue el sello de las prácticas artísticas que se denominaron eh, arte de nuevos medios, artes electrónicas, artes digitales, fue precisamente el que eh, se pensaba que el ciberespacio era este, este territorio paralelo de, de posibilidades de libertad, de prácticas políticas, etc. Y creo eh, que efectivamente eh, estos proyectos de Ricardo lo que hacen es lo contrario, es decir, muestran que el ciberespacio es, eh, digamos, una, un lugar de diseño para pensar otros espacios posibles, es decir, espacios tangibles, físicos, y eso me lleva a mí a pensar en, en el presente, es decir, un presente en el cual eh, eh, vivimos, eh, por eso yo decía la hibridación ¿no? de estos territorios contemporáneos, en donde esta distinción entre lo virtual o lo, lo actual, eh, lo, lo virtual como lo posible y lo, lo real como ¿no? como lo tangible, lo pre la presencia, pues ya no son tan, tan, tan eh, distinguibles, ¿no? Es decir, vivimos en, en, en, en entornos o en territorios eh, fuertemente mezclados y en ese sentido, este es mi, mi segundo comentario eh, que quisiera hacer, creo que la obra de Ricardo se puede leer, además de, de, de todo lo que se ha dicho y de todas las miradas eh, de arte y política, de hacktivismo, ¿no?, eh, yo creo que, que la obra de Ricardo se puede leer como un, un trabajo de, de desobediencia epistémica, es decir, creo que se puede leer desde el, la mirada de este término que quizás no nos gusta tanto porque es muy institucional, que es la investigación artística, pero creo que el trabajo de Ricardo eh, yo lo situaría como una, una suerte de, de prácticas epistemológicas, es decir, que nos hablan o que lanzan o arrojan conocimiento sobre el territorio, sobre el espacio, y, y, y creo que eh, sobre el espacio híbrido, no sobre ese espacio desmaterializado en el que se leyó en, en la década de los 2000, sino en un en territorio eh, de afectos, en un territorio de performatividad, en un territorio de partición de lo sensible, ¿no? de distribución de los cuerpos. Creo que, creo que eso es algo muy valioso de estas prácticas de, de Ricardo, que, que pudieron... Eh, en este ejercicio de desobediencias epistémicas, de, de disturbios electrónicos, eh, pudieron mostrarnos eh, que efectivamente eh, el arte eh, electrónico digital se está construyendo sobre premisas que eh, eran muy celebratorias de lo tecnológico. no eh, Y creo que en ese sentido la, la actualidad eh, de Ricardo, de su trabajo, por ejemplo, desde nociones como el post-internet, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Transborder Inmigrant Tool es una práctica eh, artística que muy bien se puede leer desde esta premisa de, de cómo el Internet se ha convertido en una, o este contra Internet, digamos, este, este Internet eh, turbio, esta, este, este deslocamiento del que habla Ricardo de, de, la, de, las, de las sistemas de Internet, cómo se puede convertir como se ha convertido en un paradigma de la práctica eh, artística, incluso fuera de, del mundo del Internet, ¿no? Y creo que justo ahí me gustaría retomar la idea de, justo de los medios tácticos, ¿no? Que creo que es también una idea bastante relevante a, las, a la hora de hacer esta unión entre prácticas creativas, sean las que sean, ¿no? y ese vínculo también con las herramientas tecnológicas, porque también algo que me parece interesante es que es muy real que la manera en la que estamos abordando y accediendo, por supuesto, a este tipo de tecnologías, pues no es para nada unificado, ¿no? Y entonces, ahí también la conversación que se tiene en intermedio entre una práctica artística que se vincula con tecnología de manera crítica y las posibilidades de accesibilidad digamos, diversificarse a diferentes espacios, amplían también esa conversación, ¿no? Y creo que algo que me parece bien relevante de hablar de medios tácticos, justo es que, al menos mi lectura desde acá siempre ha sido el pensar a todo lo que se coloca dentro de estas prácticas como aquello que está valiéndose de estas herramientas e incluso de nombrar algo como arte para poder colocarlo en especie de velo protector a una serie de prácticas que si, el, si se anunciaran de otra manera, serían bastante más problemáticas o tendrían bastante menos incidencia quizá en una multiplicidad de audiencias. Y creo que ahí me gustaría justo retomar algo que, que comentaba Mariana, que evidentemente, pues sí, claro que son prácticas que han tenido, si bien no inicialmente un aspecto de ilegalidad, ¿no? sí es bastante controversial y problemático al colocarla en contextos no solamente de lo institucional, dentro de, digamos, lo artístico, académico, por supuesto también de lo legal, sino que también, de alguna manera, ¿no? y esto me remite como algunas de las eh, conversaciones, tanto que he tenido con Ricardo, como que he leído en varios de los textos que se han empezado a configurar para la publicación y la exposición, que justo apuntan a este momento en particular, seguro Ricardo lo recuerda muy bien, en donde, eh, específicamente hablando de Floodnet, hay como se llega a la conclusión de que si bien Floodnet no era eh, digamos literalmente o tal cual ilegal claramente era inmoral no y entonces me parece como una conversación bien interesante en la cual pues también esta noción del medio táctico quizá es la que permite que al enunciarse desde un contexto artístico esto sea la conclusión a la que se llegue desde si mal no recuerdo justo es el FBI el que bueno digamos como quienes terminan haciendo esta, dando esta conclusión. No, no, no es ilegal, pero es claramente inmoral. ¿no? Y que quizás si esto se hubiera enunciado de otra manera, en otro contexto que no fuese las artes o las prácticas eh, creativas generalizadas, quizá la resolución no hubiera sido necesariamente esa. Y ahí es donde quizás empieza de alguna manera más conceptualmente a hackear esa serie de sistemas al enunciarles o etiquetarles de una manera concreta. ¿no? y con todo lo que esto tiene dentro de una carga social y, por supuesto, eh, política. ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, creo que es un buen punto también de conversación hacia cómo hacemos esa reflexión también hacia 2021. ¿no? Eh, parte del texto curatorial que un poco me, o sea, de alguna manera me interesaba tener bien presente, es justo hablar de esa hipervelocidad y simultánea hiperinercia en la que estamos situadas en este momento, particularmente al hablar o relacionarnos con todo lo relativo a el uso de tecnologías para el todo, ¿no? Para la instrumentalización de la vida, ¿no? Y que sí, por un lado, existe todo este nicho de hipervigilancia, ¿no? todo este nicho de pérdida, por supuesto, de la privacidad, de la información y del ser de una misma, ¿no? Y por otro, esta aparente capa que arrastramos también desde esa utopía del Internet de los noventas, que sigue de alguna manera queriendo, no sé, como recodificar esa idea de la globalidad y de lo transnacional y de la aldea global no como imaginario para poder realmente llevar a cabo todo este saqueo completamente irracional de... Eh, pues, información y de, por supuesto, una serie de canalizaciones de esa información hacia espacios que no son para nada convenientes para sus usuarios, ¿no? Que vaya, ¿no? Creo que ahí es donde también está se está tejiendo una conversación que me parece, ¿no? Si bien ya estaba bien, bien presente en todas estas prácticas desde el Critical Art Ensemble, ¿no? Hasta el Electronic Disturbance Theater, hasta lo que más adelante se empieza a ensamblar con el Particle Group también, ¿no? Eh, hoy parecía que seguimos arrastrando esa bolsa, eh, que por supuesto se sigue, ¿no? Como un poco el nombre de la exposición, derramándose sin desbordarse, ¿no? O sea, ¿en qué momento estamos ya sintiendo ese desborde? ¿no? Si hemos estado observando ese derramamiento continuo, pues dentro de estos espacios. Sí, creo que la cuestión de um, los medios tácticos eran muy importantes en los 80 y creo que como esta cuestión de eh, que estamos tratando de pensar es la cuestión entre la relación que se comenzó a ver en los 80 entre el cuerpo digital y el cuerpo real. Y, y cómo los sistemas uh, uh, de el, ese tiempo lo que llamamos, llamamos late capitalism, uh, see you later capitalism, hasta, uh, um, estaba semblando uh, el, el la posibilidad de tener un control no nomás del cuerpo real, pero el cuerpo digital. Entonces los medios tácticos eran de crear uh, gestos uh, que podían um, no nomás uh, um, pensar que otro mundo es posible, pero también hacer al mismo tiempo acciones que abrían, uh, hacían enfoque en ese momento en que el, el nuevo hipercapitalismo estaba formando cómo se iba a definir uh, la relación entre el cuerpo digital y el cuerpo real y cómo se iba a definir el cuerpo digital, que era la capacidad de ese cuerpo. Entonces, uh, el, el proyecto de uh, uh, medios tácticos um, era parte de estos gestos que comenzaron también tener um, un, un, una posición en cómo el discurso del comienzo de net art en los 90 uh, también estaban pensando a uh, esta relación entre tactical media uh, y, y net art um, que se promovían a pensar esta cuestión de la, la matriz poformativa que se estaba asemblando entonces, uh, parte del discurso del de conjunto de arte crítico era de pensar de civil electrónica, ¿verdad? Por el poder enónimo, por el poder de los supertécnicos. Y cuando comencé en los 90 de pensar la definición que el gobierno, de, especialmente de los Estados Unidos, comenzó a pensar de sirvo Uh, sirvo terrorismo, sirvo crimen, no tenían un espacio para desobediencia civil electrónica o lo poético, sirvo poético y, y eso es lo que um, la cosa que faltaba en el en el grupo de medios tácticos que la cuestión siempre era uh, un tipo de guerra de mosca no sé, uh, War of the Flea, ¿verdad? Y era táctico. Pero lo que pasó en 94 con los zapatismas, zapatistas y zapatismo digital es que se, se movió no nomás más de lo táctico, pero de lo estratégico, ¿verdad? Y dio una diferente estética a, a promover algo que no era silverguerra, silberterrorismo silvercrimen pero esta cuestión uh, del zapatismo digital que asemblaba otro modo del cuerpo digital y otro modo del cuerpo real y la relación entre esas, esas dos cosas. Um, bueno, no sé si... Y, y eso creo uh, uh, también se asembla en los diferentes momentos del cuerpo, uh, en el momento postnet o en el cuerpo nanotecnológico, o en el cuerpo genético, es uh, eh, la relación que lo electrónico hace en mover esas cosas y el disturbio. Pero lo que quiero decir es que el zapatismo digital y zapatismo, uh, como estaba reflejando también uh, Mariana, es que la tierra y libertad, se hacen eh, la posición de lo que la herramienta transfronteriza de migrantes uh, uh, también promov promov promo, uh, promo, promo uh, promoted o promover uh, la otra vez la relación entre el cuerpo la tierra y el sistema electrónico pero que se asembla eh, otra vez en esta voz de lo que los zapatistas Uh, uh, piensan en, en esos términos de tierra, cuerpo y relación um, así que no es postnet, pero zapatismo no sé si eso más o menos allí paro no. yo sí quería puedo aquí sobre esto y todo lo que de alguna manera todo el mundo ha dicho porque creo que es muy importante que hoy que es el, el, el panel inaugural si sí traigamos un poco a la memoria que en este camino que para mí es paralelo, este, de haber estado desde el mero principio acompañando el trabajo con las comunidades zapatistas y conscientes de precisamente esa gran operación de, de solidaridad uh, fundamental que fue la creación de los zapatistas en cyberspace por Ricardo un año después de la insurrección y como el nodo de información zapatista se creó y efectivamente este, logró potencializar de manera alucinante la muy importante momento de, visi de visibilidad, de la insurrección y la historia de los 500 años de resistencia indígena en su matriz performática zapatista, la que estaba en Chiapas, más aquella que estaba en Nueva York. ¿no? Desde ahí se, se generó una especie de... Efectivamente, y estoy completamente de acuerdo con Fernando, lo importante aquí es que, este, más que una desmaterialización, lo que tenemos es una remater rematerialización de precisamente estos, estas carreteras y este, supercarreteras cibernéticas de información, data, cuerpos y vigilancia y capital. Es decir, este, al contrario, y regresando otra vez en su función crítica y radical, hay una especie de, de, de, de manera en la que el trabajo de Ricardo sí realmente atentó o empujó de manera radical los límites legales y jurídicos de precisamente cómo se iba a regular esta llamada utopía trans, transnacional, global, de, de, de información, de data y fundamentalmente capital financiera y militar, que eso es lo que realmente fue y es esta tecnología, ¿no? Una tecnología de control, de vigilancia, de flujos de capital y de flujos de información que tienen ya sea un sentido de instrumentalización y diseño comercial para acumular más capital o un sentido, precisamente, militar de vigilancia. Entonces, yo siento que el trabajo de Ricardo este, ocupó un espacio donde empezó a empujar con los zapatistas, y ahí podemos traer esta noción que era muy importante al principio del zapatismo, y con eso quiero decir los primeros tres, cuatro años, justo cuando Ricardo activó todo este este trabajo de acompañamiento, y que al mismo tiempo este, surgía de la misma matriz. Yo sí creo que es una matriz muy, muy este, interconectada. Esta, esta noción de cuáles eran los límites de cómo ocupamos este ciberespacio, y entonces la desobediencia civil, la insurrección, la protesta, en realidad estaban fueras, y lo que lo demostró fue el trabajo de Ricardo, porque el Floodnet se volvió un problema, Precisamente de discusiones de propiedad privada e internet. Es decir, el trabajo de Ricardo, aunque no era ilegal, porque ellos habían fundamentalmente transmitido toda la noción de derechos civiles en el espacio público al espacio del internet, lo que se notó de inmediato es que el internet en realidad es una serie de dominios privados donde la circulación de capital y relaciones comerciales o con el electronic, este, con el inmigrante, este tool, lo importante es que había una tecnología militar que no debe, no podía ser dada, sí, a los inmigrantes que cruzaban la frontera. Entonces, lo que lo que estaba constantemente el trabajo de Ricardo haciendo es, de hecho, poner en crisis todo el sistema jurídico de regulación del internet en relación a cuáles son los usos. Y en eso se parecía mucho a la noción de los transgresores de la ley o la guerra al mal gobierno de los zapatistas, o sea, había una vez una suerte de guerra al mal gobierno del ciberespacio en el trabajo, y era una cuestión de precisamente rematerializar esas tecnologías para que tuviera una función y un contacto con esta cosa que para mí sí es muy importante, que es una noción de un comunalismo indígena. De un comunalismo indígena que después se lanza a todos lados y los zapatistas a través de este trabajo se vuelven importantes en la organización de los colectivos europeos, de los grupos en Kurdistán, o sea, se, sí, se globalizan, pero se globalizan de una manera muy distinta. Pero yo sí creo que es importante decir que ahora sí que en la historia del arte son muy pocas y muy importantes las piezas que generan una transgresión y un colapso del discurso jurídico, ¿no? O sea, cuando el arte y la ley, este, se encuentran, generalmente es un problema de conflicto, y Ricardo ocupa un lugar bien importante en la historia, de que tuvimos una de las investigaciones de parte de, del Departamento de Estado más serias sobre precisamente cómo llamarle a estas formas de performática poética neozapatista que de repente se volvieron de hecho este, una especie de terrible amenaza de orden este, de lo que ellos empezaron a querer llamar sirve terrorismo. Entonces, otra vez, ¿sí? Otra vez, y siguiendo lo que Fernando dice, hay una especie de actualización real crítica de que todas estas utopías sobre el discurso del Internet y el discurso del net art y el discurso de los medios, en realidad ¿no? se, se, se devela como el, el underbelly, la parte oscura o la sombra, y el trabajo de Ricardo cart cartografea, hace la cartografía de precisamente cuál es su función de control, cuál es su función de este de espionaje, cuál es su función de ingeniería social y de alguna manera de destrucción de lo social como tal. Entonces yo creo que sí, y los límites de nuestro ¿sí? sistema jurídico salido de la ilustración en el siglo en el siglo 18, donde de repente ya no existe, ¿no? Y se volvió un problema de propiedad privada, o sea, hay una especie de, de se destapa. Que, que en realidad es un... un, un, un, un es el ciberespacio es un espacio más del... o, sea, o el, el metaespacio del capitalismo, ¿no? Entonces, al final le dicen, el problema es aquí, es que el dueño del sitio del Internet y los sujetos que quieren tener una activación de consumo y relación con esa propiedad privada que es ese dominio, ¿no? eso no se puede invadir. No como puedes invadir la calle o como puedes hacer una protesta en un banco, en un edificio del, de, del gobierno, etc. Entonces yo creo que estos, estos mapeos han sido reimportantes importantes precisamente para rematerializar esta realidad híbrida de la que está hablando Fernando, como algo que es algo que materialmente nos está afectando constantemente y que está materialmente conteniendo nuestros derechos políticos y nuestros derechos civiles. Y, y a, a mí hay algo que me parece importante a, par, a partir de lo que dice Mariana, eh, en este asunto de la rematerialización, o, eh, uh -huh. creo que una estrategia eh, súper poderosa que, que ha sabido capitalizar Ricardo es precisamente la dimensión del teatro y el performance. Y, y esto, cómo ha podido no solo rematerializar el ciberespacio, sino eh, a partir de lo performativo, Mostrar que el ciberespacio es una potencia performativa. Es decir, que el ciberespacio, este, este universo digital, también tiene performatividad. E, y lo digo nuevamente de cara a estos manifiestos que encontramos. Ricardo, Mariana, lo, Dorín lo, lo conocerán mejor que yo, pero estos manifiestos que plantean lo digital como, como lo puramente mental, como, como espacios puramente mentales. no Este mentalismo, incluso todavía hoy en literatura como... Eh, teóricos que hablan de, de la psicopolítica, por ejemplo, ya no de una biopolítica, plantean el ciberespacio todavía en términos de una cuestión puramente psíquica. Y creo que el trabajo de, de Ricardo da cuenta de que eh, desde, lo, desde lo digital también se puede ser performativo. ¿no? Desde, desde lo digital también tiene una materialidad capaz, como lo dice Mariana, de incidir eh, de desarticular o de, de poner en jaque prácticas eh, de transformación de realidad y, y que llegan al campo de lo legal, ¿no? Sí, uh, creo que la cuestión que estos gestos um, de la matriz performativa, como estaba um, uh, diciendo Doreen y, y todos, la cuestión de lo legal o ilegal, ¿verdad?, en, en términos del trabajo, es que uh, el gesto ha, ha tratado de, um, uh, de trabajar en un momento en que lo sirvo poético, lo sirvo performático, trabaja entre lo estético y el ético, ethics, y, y cómo se pueden poner a unir y entonces, eso por eso dice el Departamento de, de, de Defensa de los Estados Unidos, si no era ilegal, era inmoral. Entonces, esta cuestión de lo ético y lo estético es muy importante en cómo estos gestos de disturbios hacen esta matriz performativa. Y también al mismo tiempo, lo que los sistemas no tienen en, en el sistema 404. Uh, esto no se encuentra, uh, lo ético uh, o, o, o los derechos humanos o la comunidad uh, en lucha que no existen uh, en, en los servidores de poder. Y, y parte de esa por forma, por for, matriz por formativa es la situación uh, de una, um, uh, ¿cómo se llama? Negative dialectic. Un dialéctico uh, uh, negativo, ¿verdad? En que uh, uno puede ver que lo están investigando o que están eh, extra ex, uh, digital extractivism de Facebook, pero también que está tomando la, la totalidad de nuestra información digital y el cuerpo en la calle, pero al mismo tiempo reconocer que hay cosas que no tiene el sistema verdad, uh, which is not found in the system y eso también creo que es un, un gesto importante lo que no existe es parte de la material, material materialization uh, uh, que también es importante pero la cosa más difícil para el teatro de disturbo electrónico y todo el trabajo en que los grupos uh, que he trabajado es a navegar la cuestión de lo tecnológico, lo electrónico, porque eso es lo que hace a, al mismo tiempo el enfoque del gobierno, uh, de los investigadores, de muchas comunidades, es la cuestión electrónica, ¿verdad? Lo tecnológico. Um, y eso para mí es eh, lo que pasó en, en México. ¿Verdad? Que estaba enfocado a, es, también aquí en, en mi universidad, donde yo comencé a trabajar en investigar eh, uh, la herramienta transfronteriza para inmigrantes. Yo les dije a, al grupo aquí en la Universidad de California, San Diego, vamos a hacer este gesto, va a ser para esto y los inmigrantes y, y ellos no yan bla, bla, bla, bla, tecnología. Bla, bla, bla, tecnología. Es la única cosa que les importaba, ¿verdad? Todo el, el contexto, uh, uh, lo único que... Pero al mismo tiempo, los individuos del de FBI o mi universidad que comenzó a investigarnos uh, era también, uh, no el contexto, no la cuestión de arte, lo ético, era algo electrónico algo tecnológico y eso creo que es la cosa más difícil de tratar de uh, usar como el parte del proyecto que es muy fácil que se recoge uh, por capitalismo uh, porque tiene tecnología en parte de su uh, de cómo se está semblando no sé si uh, bueno allí paro. Sí, una cosa y es que sí fue muy interesante el proceso, ¿no? O sea, sí se dio, porque esto que está diciendo Ricardo es muy importante. Ellos, la Universidad de California recibió un proyecto que hablaba de tecnología y decía exactamente y de manera muy clara que se iba a hacer. Se iba a utilizar esta alta tecnología que tenía la universidad y se le iba, se iba a, ir, se iba a extraer de la universidad que tiene importantes relaciones con el Pentágono de Trabajo, esa universidad de desarrollo tecnológico para el, el sistema militar en Estados Unidos. Entonces, esa tecnología se iba a poner en estas pequeñas máquinas y se le iba a dar a los inmigrantes para que pudieran este este circular de manera más este segura no a través de la frontera. Todo eso se escribió y como decía que era tecnología, tecnología y era tecnología, dijeron, ¡ay, sí, qué bien! Y le dieron recursos. Se da cuenta el Departamento de Estado de lo que está ocurriendo y entra ¿sí? en un rango mucho más difícil y peligroso. Y entonces vienen a investigar. Y lo que fue la protección legal, Ricardo, sí, sí, sí estoy explicando, fue que precisamente la Universidad de California había dado el dinero para que se hiciera esa, ese instrumento. Entonces ahora, que es una universidad pública del Estado. Entonces la idea de que la universidad pública del Estado había, estaba de alguna manera este, ayudando y protegiendo a los, a los invasores, ¿sí? generó un conflicto que hizo que no fuera accionable la investigación contra los artistas activistas. Entonces lo que aquí es muy bien interesante es que Ricardo tiene un talento extraordinario que viene de un sentido del humor negro y maravilloso, para ver cuáles son los puntos ciegos del sistema. Que la gente no escucha, ¿sí? que oyen utopía electrónica y lo, único, lo último que se imaginan son los indígenas en Chiapas o las poblaciones inmigrantes campesinas cruzando un, un, una frontera que en realidad es una frontera impuesta por este, la historia de la invasión, la conquista y la colonización de las Américas. Entonces, no sé si, a mí me parece muy importante que hay una especie de, de sí, ahora sí que hablando de, como decía Dorín, ¿no? Táctico media, donde una cosa bien importante es que el disturbio depende precisamente de esto que yo estaba tratando de decir, de que hay una cosa residual y una cosa emergente, y luego hay un espacio dominante que fundamentalmente es ciego y sordo y no oye y no ve y es ahí donde sí se da precisamente la oportunidad de generar la fractura de generar el disturbio para mí sí me parece importante hablar de esto porque es materialmente ¿sí? una activación no de subjetividades políticas que se vuelven a juntar y se vuelven a activar de manera autónoma no y que de, de igual manera logran mover el paradigma y sí, o sea, es esta cosa que decía Fernando, muy importante, es una especie de, de, de, de, de, de, de dadaísmo, surrealismo epistémico. O sea, sí hay todo un movimiento de cuál es el orden epistémico y se nota incluso en términos jurídicos, que siempre es un, un marcador muy importante de que algo se está moviendo. Entonces, esto es un arte no que efectivamente tiene una historia constante de haber siendo capaz de materializarse y volverse y activarse. No es una operación simbólica, es una operación epistemológica que genera nuevas realidades, nuevas materialidades, nuevas subjetividades y de hecho pone en jaque o, o crea una verdadera contingencia en el espacio de lo que es legal y lo que no es legal. Creo que justo ahí podremos ser entretejiendo las conclusiones ya hacia el cierre de este panel, que creo que nos da un muy buen punto de partida para entrar a esta exposición, que además es una exposición que sucede en línea, ¿no? Ahí un poco también corrompiendo quizá pues, estos valores institucionales de qué tiene más peso que qué, ¿no? O sea, si algo existe lejos del teclado, qué significa y qué significa que algo exista dentro de la pantalla al mismo tiempo, ¿no? Y creo que un poco como para hacer esa última, quizá, reflexión con miras a, a pues ya este lanzamiento de la exposición, algo que me parece interesante escucharles, reflexionar también es cómo pensamos esas posibilidades hacia 2021. no Justamente en este contexto en el cual tenemos súper bien ya trazadas pues, las consecuencias también de trabajar bajo una... Especie de extraña utopía tecnológica, tecnocapitalista, eh, de hipervigilancia, que si bien en un inicio seducía justo como bajo estas lógicas de la hiperconexión, pues hoy es esa misma hiperconexión y movimiento tan acelerado, el cual pues tenemos que de alguna manera ubicar para revertir que es precisamente creo que la invitación de esta idea de bueno, tanto lo táctico como lo estratégico, ¿no? Y ahí un poco retomando otro texto de la publicación de eh, Cecilia Castañeda, en donde justamente ella hace este apunte que me parece bien interesante, en donde dice que por un lado hablar de estas tácticas, eh, pues digamos como a, a las que se acerca mucho el trabajo de, de Ricardo, pues es justo el pensar... Cómo incidir en un espacio que tiene una pequeña fisura para poder colocar ahí el elemento detonante. ¿no? Y por otro lado también, el gestionar esta estrategia que amplía esa posibilidad de diálogo desde un espacio mucho más estructural. ¿no? Quizá ahí, bueno, me gustaría escucharles. Uh, bueno, una de las uh, cuestiones para mí... Um, de todo esto, creo que también uh, uh, Mariana en, en, uh, antes había dicho, uh, pero la cosa importante de navegar todas esas diferentes historias, métodos y gestos, es que no trabajo solo. Siempre trabajo en un colectivo, en un, en, en un sentido retrocolectivo, ¿verdad? Um, es una conversación en que el Teatro de disturbio Electrónico, el Critical Art Ensemble, Particle Group, todos estos son uh, siempre un grupo de cinco personajes. Uh, siempre en, uh, son artistas, piensan en lo estético y también es trabajar juntos por mucho tiempo. Así que parte de la táctica y estrategia del Teatro de Disturbio Electrónico y todos los diferentes grupos, es que esto no es solo. Uh, es uh, Brett Stahlbaum, verdad? es Carmen Karasik, Stephen Ray, Misha Cárdenas, Ellie Murmoud, Amy Sarah Carroll, uh, Dan know, bueno, hay, hay mu muchas personas. Así que uh, creo que es muy importante en, en todos estos... Um, Cuestiones que el, el trabajo uh, crea en los momentos más buenos de los gestos, que son gestos de hechos en común. Y si hay una táctica, hay una estrategia estética y ética, um, es estas conversaciones de crear gestos. Um, y esto es parte de para mí uh, de la voz del futuro de los zapatistas. ¿Verdad? De cómo hace uno en el territorio en que uno vive uh, un reflejo de lo que ellos insisten uh, de la poética del futuro. Um, ¿Verdad? Así que es algo que no hago solo. A lo mejor eso sería la cosa más importante de poner, si tenía un nombre para el proyecto que estamos haciendo de todo esto, es uh, Ricardo no hace nada solo. ¿Verdad? <risa> Bueno, ahí uh, paro, Fernando. Sí, bueno, yo, yo haría una conclusión. Primero, celebrando la exposición. Eh, eh, lo digo como maestro, como profesor de estudiantes que, que, que están formándose en prácticas eh, con medios digitales. Eh, celebro porque me parece que eh, este tipo de proyectos vienen muy bien, eh, eh, ya lo dijeron, no eh, proyectos sobre lo táctico, el gesto performativo, lo, me gustó mucho lo que dijo Mariana, estas subjetividades políticas, estas poéticas del futuro, ¿no? estas nuevas materialidades, eh, y lo celebro también porque creo que eh, es muy pertinente precisamente en este momento en donde quizás debido, a, ahí no estoy tan seguro, pero quizás debido a la a la, a, al fenómeno del confinamiento, a la condición que se tuvo durante dos años, ya casi. Yo observo una suerte de giro inmersivo en las prácticas museísticas. Sí, observo como, como una suerte de apropiación, de extractivismo por parte de los museos, de muchos de, de los aciertos que las prácticas de net art, que las prácticas de arte locativo, por usar estos términos, eh, habían eh, logrado, ¿no? Eh, y creo que ahora los museos están queriendo legitimarse utilizando estos recursos tecnológicos, digitales, etcétera, que eh, eran utilizados por proyectos precisamente como los de Crítica Ensemble como los, los proyectos de Ricardo y, y todo, todo el trabajo que hizo con, con quienes menciona hace un momento. Entonces, me parecen eh, muy pertinente por ello la exposición. Eh, y creo, Ricardo, a mí me gustaría, Ricardo María, me gustaría mucho saber si sí, sí queda tiempo, por supuesto. ¿Qué opinan ustedes de, de esta suerte de giro inmersivo que está sucediendo en los museos? De esta suerte de digitalización del mundo artístico eh, eh, hacia el museo, eh, digamos, a, a, hacia, hacia el ciberespacio. Eh, incluso las propias narrativas de los museos siguen hablando de desmaterialización, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, yo cerraría aquí, celebro mucho y además celebro el gusto de haber estado con ustedes de conocerlos eh, personalmente porque ya los conocía eh, por lecturas y, y por presentaciones bueno, Sí, gracias fernando conclusiones. realmente podríamos seguir hablando y hablando pero pero yo efectivamente celebro muchísimo esta esta exhibición dorín y te felicito a ti y al centro es, es este realmente Fantástico platicar contigo, Fernando, y espero la publicación con mucho entusiasmo. A mí me parece muy importante esta pregunta que haces, Fernando. Yo creo que lo que podemos pensar de este, sacar un poco de, de como enseñanza o como entendimiento de las prácticas de Ricardo es que precisamente este lugar de resistencia, y que es una resistencia que viene de la noción de, de los 500 años de la resistencia indígena. Lo que, lo, que, lo que es muy importante es que precisamente trata de interrumpir todas estas nociones de progreso y de desmaterialización, tratando de volver recuperar el territorio. O sea, yo voy a hablar otra vez de una especie de noción radical de la reforma agraria aquí, donde lo importante es que este el, el, el arte, el internet, el, el territorio es de quien lo trabaja. Entonces, es una especie de volver a socializar, redistribuir, este, hacer la, el contra eh, contraextractivismo y precisamente no pensar en la dematerialización como nada más que el efecto este, capitalista por excelencia, es decir, es el momento de financialización del capitalismo, es el momento del fetichismo absoluto, primero es el fetichismo del capital y después es el fetichismo de las tecnologías. Entonces yo siento que el trabajo de Ricardo es una especie de, de broma o de, o de o ritual artesanal colectivo, ¿sí? Lo llamaría ritual artesanal colectivo, de Volver a, a contrarrestar precisamente estas suertes de embrujos que existen y ahora que se transmiten al arte en la noción de que van a poder desmaterializar el arte. Al contrario, ¿no? hay que pensar que lo que hay que hacer es precisamente ocupar múltiples temporalidades, como es la, la, la, la, la epistemología de lo indígena donde se ocupan múltiples temporalidades, la del futuro, la del pasado más antiguo, la de un presente que siempre está en pugna, y que en ese sentido es como una especie de ocupar extemporáneamente la rematerialización del espacio virtual. O sea, sí hay siempre en el trabajo de Ricardo precisamente estas poéticas que tienen que ver más con una especie de, de construcción o lo que yo llamaría un neodadaísmo, del lenguaje y siempre me voy a acordar de un momento yo sí quiero decir en que Ricardo hizo un performance en el departamento porque estaban todos en el que las nanotecnologías nuestro departamento de, de, de el, el el programa de ingeniería es uno de los principales a nivel global de nanotecnología entonces Ricardo hizo la pieza de la de las nanopartículas no y las nanopartículas en realidad eran como una especie de ready made de, del circo de pulgas del absurdo, es decir, las nanopartículas pues, no existían no, no habían sido desarrolladas, pero lo importante era como el acto performático poético ¿sí? el, el, el speech act, el acto hablado, que generaba esa realidad entonces igualito que cuando la fuerza aérea zapatista aventó los aviones con poemas a la base militar entonces creo que lo más importante es como ocupar extemporáneamente, todos estos espacios que están constantemente tratando de deshumanizarnos y de socializarnos. Sí, bueno, la, uh, creo que uh, para mí uh, siempre he usado el término de tecnología maya, uh, que era la, la fuerza que... Um, crea en los diferentes uh, métodos de activismo, de net art, de cyber, uh, cyber poetics, uh, todo eso es la tecnología maya que, uh, usando las palabras de los zapatistas, que se mueve no en la rapidez de tecnología, pero en la rapidez de los sueños. Y eso es para mí un, una cosa muy importante de cómo soñar estos espacios eh, usando lo ridículo, lo absurdo, uh, lo al revés. Y en términos de este momento postcontemporáneo de los museos uh, del arte uh, que a este momento llega a la puerta digital como si no hubiera existido antes, ¿verdad? Y llega como un, una cosa brillante que se usa para sostener esos espacios, ¿verdad? Que no uh, pueden estar a ese momento. Es uh, algo que eh, al mismo tiempo uno puede decir, pero los uh, artistas en proyectos digitales y materiales en, en, en la Tierra, han estado, hecho, es, han, han estado haciendo este sueño ya por 30 años. Así que llegan un poco tarde a este a esta fiesta crítica. Uh, y a lo mejor, uh, nomás los más grandes tienen el, la posición de entrar a ese museo nuevo digital y, y sin saber que hay, hay, ha habido estos movimientos y gestos. Uh, pero al mismo tiempo, sí tengo que decir que el momento en que el gobierno, la universidad, uh, los um, uh, Fox News eran, uh, estaban at atacando el Teatro de Disturbio Electrónico 2.0 por el, el gesto de la herramienta transfronteriza para inmigrantes, lo que salvó el proyecto y paró mucha de la investigación, era que un museo decidió poner el, el, el, el gesto en las paredes del museo. Y a ese momento el FBI dijo, ah, a lo mejor es arte. En ese momento mis abogados dijeron, ah, a lo mejor es arte. En ese momento mi universidad dijo, ah, a lo mejor es arte. no No, no porque yo dije que era arte, no porque uh, dije que era poemas, no porque dije que era uh, una táctica para ayudar a la comunidad cruzando el desierto de la realidad, pero porque una, uh, un museo lo puso en una pared. Así que eso es parte del chiste y el, la fiesta crítica. Es que hay una asamble en que uno tiene que navegar estos diferentes espacios y territorios y ojalámente usando esos sistemas como ellos usan a los otros, en hacer el gesto más amplio y afuera de lo que ellos están haciendo. Así que si quieres decir que es silvoterrorismo, se sale de eso. Si quieres decir que es arte, se sale de eso. Si quieres decir que es hacking, se sale de eso. Y entonces ese es el disturbio que... Esas cosas al mismo tiempo se hacen una fiesta crítica de sueños. Bueno, es un placer. Doreen, muchas gracias. Mariana, muchas, muchas gracias. gracias. Brazo, gracias Fernando. Muchas gracias. Por es gracias. Que tengan participar en esto tan emocionante. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por tiempo. Y, Igualmente. <risa> Adiós. Sí, hasta hasta pronto. bye. bye. bye, bye. Gobierno de México.